¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Pokémon Snap En el vídeo de hoy vamos a fotografiar a Hirachi Para ello deberemos de ir a las ruinas de la custodia Así que venga, dejar un like y vamos a ello Bueno, la primera fotografía de Hirachi nos la encontraremos nada más empezar La ruta empezará a aparecer por ahí arriba y lo captamos, podremos echar, ahí está, la de una estrella, incluso la de dos. Lanzándole un orbe, foto de dos estrellas, perfecto. Para la de tres y cuatro estrellas, deberemos de adentrarnos dentro del templo y haréis todo lo que yo os diga. Si no hacéis todo lo que yo digo, no lo podréis fotografiar. Deberemos de echarle una, bueno, una varios orbes de luz a las cristaflores que vayan apareciendo en los totems una de cada color le hemos echado ya, ya una, vamos a echarle a esta roja de aquí ahí está, muy bien vamos a darnos un poquitín de prisa hacia el siguiente totem, aquel de allí que se ve lila incluso aparecerá Hirachi allí arriba el cual deberemos de despertar vamos a despertarlo vamos a lanzar unos orbes la hirachi muy bien la cristaflor de este totem está de escondida detrás de estos de estas rocas a ver si la vemos ahí está encendemos muy bien, se enciende ese totem. faltarían dos o tres más si no vais haciendo todo esto que estoy diciendo, no podréis fotografiar a Hirachi. Venga, de aquí hay que espantar a los tres éldegos que hay. Y ahora podremos encender esta cristal flor junto a su tótem verde. Creo que había... Vale, su tótem ya está. Aquí deberemos despantar espantar al gollum que hay. A ver si se mueve. Mueves, sí. Si le echáis muchas manzanas o, o orbes de luz, no se moverá. Vale. Este todo te perfectamente encendido. Muy bien. Ahora creo que viene la última crista flor. Justamente esta del centro. La encendemos y se encenderá este pilar de luz. Ahora aparecerá Hirachi. Por allí está Hirachi, muy bien. Le va a parar aquí en pre, enfrente. Le voy a echar un... Mira, foto de tres estrellas cuando está dado, dado, dado la vuelta. Ahora, orbe y musiquita. Vale, chicos. Se irá para allá Hirachi a darle una vuelta al pilar de luz. Y cuando vuelva es nuestra oportunidad para fotografiarlo de cuatro estrellas. Para ello deberemos de darle, ojo hay que estar rápidos, con orbe de luz, música, he hecho... Vamos a ver muchachos, música, vale, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, vale, pues foto de cuatro estrellas, hay que hacerlo, atentos, muy rápido porque enseguida se acaba la ruta. Foto de cuatro estrellas, ahora la enseñaré, le hemos echado un orbe de luz y puesto la música. Vale, entonces hará ahí unos movimientos especiales Los cuales soltarán un poco de estrellitas Y cosas de esas Venga, vamos a ver las fotos Foto de una estrella, de dos, tres y cuatro Tenemos una foto adecuada Venga, de acuerdo chicos, esta es la de uno Simplemente no haciendo nada O justamente aquí encima, no haciendo nada La de dos estrellas lanzándole un orbe la de tres estrellas, cuando está Dado la vuelta Ya lo habéis visto Y la de cuatro, cuando le da la vuelta Al pilar de luz Y entonces le echamos el orbe de luz El orbe lumini Y ponemos la música Nos hará ahí un pequeño baile Muy molo Vale, ¿tenemos alguna foto cercana? Creo que sé sí. Voy a elegir esa No sé si será mejor que la que tengo Vamos a comprobarlo Vale, mejor Guay, no es muy buena Pero es mejor Venga, Me gustaría dejarse un like, que compartáis el vídeo A todos los amigos Que quieran saber cómo fotografiar a Hirachi Y nos vemos en un próximo vídeo De Pokémon Snap, adiós chicos